Pues la experiencia con Aikido ha sido bastante buena, lo he utilizado en, en el tratamiento de Price Generación Antófaga y es un tratamiento donde se aprecia muy bien la eficacia del producto, puesto que la plaga está en el exterior y se ve perfectamente cuando es eliminada. Farming Your Future.